...bienvenidos a un nuevo curso CLIC de Comunidad Empresas de Entel... ...entrenamiento digital para pymes diseñado por Entel e Incuba UC... ...el tema que trataremos hoy será Lean Startup, emprender ágilmente... ...a continuación les presento al profesor del taller de hoy... ...su nombre es Agustín Villena, ingeniero de software... ...profesor en metodologías ágiles de la Universidad de Chile desde 2002... ...fundador de la Comunidad Ágil de Chile... Ágil y mentor de múltiples iniciativas de innovación privada y social. Comenzamos oficialmente la clase y le damos la palabra al profesor. Agilidad es algo que se puede aplicar en muchos aspectos. Este tema nace en el desarrollo de software, pero lo he aplicado, por ejemplo, con agencias de medios digitales, en el sector público, eh, la sociedad civil y la y la academia. Pero no solamente ahí, también lo he aplicado en mi familia. Acá tienen a mi hijo Rafita, que tiene su tablero Gamban ahí para llevar todo a su... Tarea. él está en segundo básico, pero ya tiene su, una gran carga de cosas que hacer. Así que se puede ver que este tema puede aplicar a muchas cosas. Bueno, primero les voy a contar una historia. Una historia de anti line startup, que ni más ni menos el protagonista soy yo. Algo que me pasó hace ya 12 años atrás. Así que ahí tenemos el, el computador más avanzado de la época, ¿cierto? Con Windows 2000 recién instalado, ¿cierto? ¿Ya? Eh, de la era web. Pre 2.0, o sería 1.5 en ese momento, el año 2002. Y para eso, esa vieja en el tiempo, les voy, a, les voy a presentar mi producto, el que estaba tratando de vender, ¿ya? que era un sistema para mejorar la calidad de la educación en los colegios. A ese nombre le pusimos el, el poco atractivo nombre de Stime, porque nunca le encontramos un nombre mejor, que era una, la sigla del Sistema Tecnológico Integrado para el Mejoramiento de la Educación. Entonces, ¿cuál era la propuesta que hacíamos nosotros a los posibles inversionistas y clientes de este proyecto? Nosotros habíamos notado que habían bajos resultados en las pruebas estandarizadas, por ejemplo, que le hacía a nivel internacional estaba la TIMS, que era de matemática, eh, y el SIMSE, ¿cierto? Que es el famoso SIMSE que estamos haciendo. Lo segundo fue que cuando nos ganamos el, el Capital Semilla, yo fui uno de los primeros que se ganó el Capital Semilla en ese tiempo, eh, los nos obligaron a hacer una encuesta... De mercado, porque se consideraba en ese tiempo que una encuesta de mercado iba a ser una buena herramienta para lograr generar buenos resultados ¿cierto? al momento de salir a vender. Y lo que dijo la encuesta de mercado es que probablemente yo debería estar con una casa en el Tahiti. ¿cierto? El 74% de los clientes iba a comprar, iba a arrojarse a, a este modelo. Los docentes se enfrentaban a nuevas exigencias de ese tiempo. O sea, la falta de tiempo para la gestión pedagógica, bueno, eso no tiene nada de nuevo, sigue siendo verdad. La, la eterna reforma, ¿cierto? Todavía estamos en reforma siempre. Y en ese tiempo estaba comenzando el sistema de evaluación docente del Mineduc, que ahora se, está, se ha estado aplicando todavía a nivel inicial. Eh, que los padres y operados escogían colegios según rendimiento, según lo que la encuesta había dicho, y que el Mineduc estaba favoreciendo el emprendimiento privado en ese tiempo, ¿cierto? Ahora todo lo contrario. Bueno. Entonces, ¿qué era lo que, ¿de qué se trataba este, este sistema? Era un sistema integrado para apoyar metodológica y tecnológicamente a los docentes, tanto dentro como fuera del aula. Y lo que nosotros tratábamos de hacer era estar reflejado un poco en estas imágenes de aquí. ¿no? La situación actual es que ustedes podrán recordar de los tiempos que ustedes estudiaron, de que los niños, ¿cierto? o sus compañeros de colegio, algunos que se tenían problemas, por ejemplo, en matemática, y no entendían, por ejemplo, no aprendían bien a, a restar, eh, difícilmente iban a aprender a vivir después, ¿cierto? Y esos niños como que iban quedando a la cola, ¿cierto? Como que iban abandonando y al final los que aprendían eran cada vez menos. Entonces lo que buscaba este sistema era lograr recoger a todos los niños y enseñarles de forma integral. ¿Qué sucedió con este sistema? Nosotros, este fue uno de los primeros capitales semillas que se entregó Corfo, como les dije, la encuesta de mercado era muy despiciosa, a esa encuesta de mercado lo tuvimos que dedicar mucho. O sea, del tiempo de ejecución del proyecto, que fueron 18 meses, le dedicamos más de 8 meses a la, a, al tema de la encuesta. Eh, y además, como más de un 30% del presupuesto que Corfo nos dio en el capital semilla. Eh, hicimos los típicos planes de negocio gigantes, mucho papel, ¿cierto? muchos documentos, con mucha mentira también, entre medio, ¿cierto? Mucha fantasía. Eh, decenas de reuniones con posibles inversionistas. Y decir que bien importante que en ese tiempo no existía lo que se llama el venture capital. Venture Capital todavía en Chile es incipiente y en ese tiempo para nada. O sea, si uno quería Venture Capital, lo que había que hacer era comprarse el pasaje a Silicon Valley y, y sin ninguna ayuda. Y hasta salir la tele. En Chilevisión Noticias. Destinado principalmente a mejorar la educación en los colegios, tecnología educativa ideó un sistema integrado que permitirá a la práctica a proveer a los profesores de las herramientas necesarias para conocer las deficiencias y también entregar soluciones en el aprendizaje de los alumnos. Basado en un proceso metodológico que comprende todo el área del docente, este nuevo servicio integral consta de cuatro etapas destinadas a profesores las soluciones de las deficiencias que sean detectadas en el sistema de aprendizaje de los estudiantes de educación básica. Nosotros estamos hablando de que están probados, que están basados en especialistas, que están desarrollando esto. Lo segundo es que él sabe objetivamente en qué estaría el curso y en qué estaba el curso. En este momento el profesor Almeida, al explicar pruebas de los niños, él está siendo juez y parte. Entonces va a poder darse cuenta realmente de cuáles son los aprendizajes de los niños. La nueva alternativa la capacidad de información académica, donde el profesor podrá conocer mediante la aplicación de test los resultados actualizados de las falencias de sus alumnos. Además de contar con tutorías permanentes, hay una base de conocimientos con material y actividades educativas. La nueva alternativa estará a disposición de los usuarios en marzo de 2003 ¿Qué sucedió? Bueno. Se aplicó experimentalmente, esto fue en el 2002, y tomamos eh, seis colegios, tres colegios donde no se intervinió, y tres colegios con que sí se intervino. El perfil de los colegios eran colegios del de, eh, sector sur de Santiago, estamos hablando de escuelas de un nivel de clase media baja, ¿ya? o literalmente, o derechamente clase baja. ¿ya? Eh, y nosotros intervinimos en tres de ellos, en los cuales habían dos que eran municipales y uno que era particular subvencionado. Y como podemos ver ahí, los resultados técnicos fueron bastante buenos, o sea, lo que logró avanzar, ¿cierto? El grupo de control, que fue un 4%, esto fue en tres meses de intervención, nosotros logramos triplicarlo, o sea, logramos avanzar un 13% en lo que fue, en este caso fue sobre matemáticas, que era. Lo hicimos en matemáticas porque era uno de los ramos más difíciles y uno de los donde menos resultados habían positivos en, en el Sims, Y esto fue validado por la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile. Entonces la pregunta que ustedes harán. ¿Cierto? Es porque no estoy en este momento ¿cierto? financiando otros startups con millones de dólares, que es lo que me debería haber hecho. Bueno, ahí viene la, viene la gran descubrimiento y por qué dije que esto fue anti-lean startup. Porque no había mercado. Y acá voy a decir algo bien duro, y tiene que ver mucho con la crisis educacional que tenemos ahora. Los colegios subvencionados y los municipales ganan por la asistencia de los alumnos. No les interesa, y esto lo puedo decir porque yo estuve ahí, y les sigue sin sí interesar lo que es la calidad de los aprendizajes. Ellos reciben ¿cierto? su subvención, ¿por qué? Por la cantidad, por el, la cantidad de niños que se anotan. Si hubiera hecho un, algún tipo de sistema para mejorar la asistencia de los niños, ¿ya? quizá me habrían comprado porque en realidad era más fácil falsificar la firma. Disculpen que lo diga así, pero esa fue la realidad por la cual me encontré. El negocio es una guardería. Ese es el negocio que tenemos actualmente. ¿Okay? O yo te pago porque me cuides a este niño tanto tiempo y lo tengas dentro del colegio. Y además otra cosa, los resultados de los colegios subvencionados aumentan echando los alumnos. Eso es el famoso tema de la selección. O sea, yo he visto estudios bastante serios también de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile que plantean que los colegios particulares subvencionados mejoran sus resultados solamente porque el nivel de los niños que reciben ¿ya? es de la casa, vienen mejor formados que los niños que reciben los municipales. El valor agregado no es mejor. De hecho, está sistematizado que en algunos casos es bastante peor. ¿Okay? Ahora, la, la, la triste historia en Chile es que incluso los colegios particulares privados tampoco generan mucho valor agregado sobre la realidad. Entonces, acá hay un tema que a ustedes les podrá parecer durísimo, pero esta es una hipótesis que resultó ser falsa. La hipótesis era, los colegios comprarán este producto porque les conviene mejorar los aprendizajes de sus alumnos. O sea, de alguna forma u otra, aquí eh, con este experimento, que me tocó vivirlo y con este, como decimos en Chile, guatazo, ¿cierto? Que me mandé, ¿ya? Yo lo puedo decir que lo que me pasó fue que me gasté toda la energía en validar técnicamente un producto, demostrar que funcionaba, pero el momento de llegar a ofrecerlo, nadie lo compra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no me interesa. Porque me es más fácil hacerlo de otra forma. ¿Ok? Hubo algunas conversaciones, hubo algunos clientes, pero no daba el abasto para lo que... A nosotros se nos había acabado la benzina, digamos, y sin haber validado esta hipótesis. Porque jamás se nos ocurrió que esta hipótesis fuera de ser falsa. Pero fue falsa. Entonces, acá la lección que hay que ver es que siempre uno va a tener supuestos ocultos. Y esos supuestos ocultos es necesario tratar de llevarlos a la luz y poder validarlos. ¿Sobre qué se basa eso? Lo vamos a ver justamente... Era un poquito más cuando ya avanzamos un poco más sobre lo que Lean Startup. Bueno, ¿qué pasó? La, la sociedad se desintegró, ¿cierto? Decidí emplearme cuatro días a la semana como empleado, como partido de programador. Después de haber sido dueño de mi, de mi startup, partido de programador. Y, pero lo que sí, ese quinto día a la semana lo dediqué a este tema de buscar nuevas formas mejores de construir software y mucho más que es lo que ustedes me ven acá. O sea, yo lo que he aprendido todo este tema de agilidad fue justamente por ese tiempo que le dediqué ahí y dejé el emprendedor un poco dormido hasta el año 2009 cuando volví a emprender, ahora haciendo consultoría. Bueno, veamos entonces lo que es una startup. La definición de este caballero, no sé si ustedes lo conocen, este caballero se llama Steve Gary Blank. Yo tuve la suerte de estar a una cuadra acá con él hace unos tres años. Él vino a Chile ¿ya? cuando este tema ni siquiera era conocido. Yo probablemente si viniera ahora estaría lleno, absolutamente lleno, porque ahora se ha hecho mucho más famoso el tema de Lean Startup. ¿ya? Eh, como todo buen gurú, es un tipo muy sencillo. Yo de hecho, tuve la posibilidad de conversar un buen rato con él, aunque mi inglés no va bueno, para mucho. Pero... Y bueno, él probablemente es uno de los tipos que más ha conceptualizado el tema de lo que es una startup. Y lo ha aprendido a partir de que tiene 11 emprendimientos. ¿ya? Eh, de, esos, de esos emprendimientos, algunos bastante exitosos que le han permitido ahora dedicarse a a enseñarle a otros cómo lograr el exitoso. La definición de él, yo creo que es la más válida de las que he conocido, dice que una startup es una organización temporal formada para buscar un modelo de negocio escalable y repetible. Y esto es bien importante. Por ejemplo, yo en este momento no tengo una startup. Yo volví a emprender, pero no tengo una startup porque la consultoría no es escalable. La consultoría es uno a uno. Yo de, de, de, tendría que clonarme, ¿cierto? Clonar a, mi, a mis partners de mi empresa para que pudiera escalar esto rápidamente. Eso no, no es así. Todavía nadie ha inventado un modelo de consultoría realmente escalable. Por lo tanto, yo, estoy yo tengo un modelo de negocio repetible, pero no escalable. Por lo tanto, yo no tengo una startup. Eso es bien importante. Muchos nombramos a una startup a lo que realmente no lo es. ¿okay? O sea, podemos tener emprendimiento, pero ese emprendimiento puede ser no escalable. Y bien, y alguien puede ser feliz con eso. Pero es bien importante decir que lo que estamos tratando de ver acá es un modelo escalable. Algunos hechos duros. En Estados Unidos, uno de cada mil emprendimientos funciona. Y eso quiere decir claramente que es algo muy, muy, muy difícil que funcione. Y fíjense que las causas del fracaso, acá viene algo que a mí yo lo viví en carne propia. No, las causas del fracaso no están relacionadas con la tecnología o con que el producto funcione o no funcione. Las causas del fracaso tienen que ver con que no hay demanda, el 80%, o problemas entre los socios, un 50%. Obviamente acá hay una mezcla, ¿no? De que no hay demanda y los socios... Se... De hecho, a mí me pasó las dos cosas. Tuve problemas con los socios y tuve problemas con, con la demanda. Pero fíjense, si el 80% de las startups fallan porque no hay demanda, entonces pareciera ser que es lo primero que hay que validar, ¿no? Que fue justamente lo que yo no validé. ¿Cierto? Porque yo eh, pensaba cómo a los colegios no les va a interesar eso. Bueno, no les interesa. ¿Ya? Ustedes podrían decir, bueno, ha pasado 12 años. Bueno, parece que los hechos todavía no les interesa. <risa> Sigue siendo. Vamos viendo lo que es el concepto de una innovación exitosa. Algo también súper relevante es que no depende de una marca. ¿Ya? Pensemos en empresas eh, exitosas. Antiguamente era Microsoft, ¿cierto? Microsoft lo que tocaba la convertía en oro. Después Google, ¿Cierto? Apple, ahora. Y podríamos pasar un montón de otras empresas más. Sin embargo, lo que debemos considerar es que no es una empresa la exitosa, sino que son los negocios o los productos los que son exitosos o no. En este caso, les quiero mostrar dos ejemplos, que los dos son de Apple. En los 90, Apple lanzó un producto que podría ser el abuelito ¿cierto? del iPad, que era el Newton, lo que era la competencia en ese tiempo de la Palm. Y el Newton tenía muchas cosas que lo hacían ser bastante acelerado a su tiempo, bastante adelantado a su tiempo. Sin embargo, fue un rotundo fracaso. De hecho, mucha gente de ustedes probablemente ni se acuerdan de este producto. Quién, ¿Quién me... Levanta la mano el que, se, el que vio alguna de estos productos. Ok. Muy poco, ¿cierto? Sin embargo, uno podría decir que acá estuvo la semilla de lo que vino después, ¿no? Y fue el iPod, y, toda la, la iPhone, iPad, y todo lo que ha sido la, la, el renacimiento de Apple, ¿Cierto? Algo bien importante es que estos tipos de productos, que son exitosos, regularmente lo que hacen es abrir un océano azul. Y algo también es importante, fíjense que el iPod no fue exitoso por, por sí mismo en el sentido de la tecnología. El iPod fue exitoso por muchos otros elementos. Primero, un elemento fashion. Alguien marcaba de que el iPod fue el primero en hacer popularizar ¿cierto? los audífonos de color blanco. Entonces, los audífonos color blanco marcaban que yo me, tenía, me, tenía, me había puesto, ¿cierto?, como una, un elemento casi de fashion, ¿cierto?, eh, un iPod. Y, de hecho, la gente regularmente me pasa, incluso con los iPads, que yo encuentro bien peligroso, que los iPads la gente como que, no es, que, en vez de ocultarlos, como que anda así con ellos, ¿cierto? como que tengo que mostrarlo. Entonces, hay un elemento que de, destacó Apple que fue el tema fashion. O sea, ¿cierto? esto tiene un estilo de diseño que marca una cierta tendencia para cierto tipo de personas. Y eso fue un elemento totalmente distintivo con respecto a otros productos, por ejemplo, que eran MP3 player que existían en el mercado pero que no lograron el mismo efecto. En particular en Chile hay ciertos criterios, por ejemplo, cuando se otorgan los capitales semillas, a mí me tocó vivirlo, ya querían que el iPod no fuera financiado. ¿Por qué? Porque es algo que ya existe. Y sin embargo, el iPod que ya existía, sin embargo, logró ganar. ¿Ya? En la televisión tenemos casos, por ejemplo, existen dos series que son muy parecidas, los Simpsons, ¿cierto? Una familia disfuncional. Y después, años después, alguien se le ocurrió emprender con otra serie que se llama Family Guy, que iba decir lo mismo. Otra familia disfuncional, más disfuncional todavía. Y sin embargo, las dos fueron exitosas. Y uno podría decir, ¿cómo ese tipo descubrió que había en algo tan similar había una oportunidad? Bueno, porque lo, lo pivoteó, lo, lo, lo puso a prueba y no se quedó atrás. Entonces, bien importante. No importa que otro haya hecho algo parecido a ti. Lo importante es que tú logres validar en la práctica que tu modelo es más importante que el otro. O sea, y es más exitoso que el otro, pero en la práctica, no en la teoría. El modelo que a mí me hizo fracasar desde el punto de vista del negocio es el modelo llamado de waterfall. Waterfall o la cascada. La cascada implica un proceso lineal, ¿cierto? Que yo analizo o ideo un producto, después lo, lo diseño, después lo implemento, después lo pongo a prueba, ¿cierto? Ese modelo lineal se parece a lanzar un una bala de cañón. Y muchas veces a mí se me acaba la pólvora cuando llegué acá. Y si se me corrió el mercado, porque yo quería que estaba acá, pero estaba acá, se me acabó la benzina. A mí me pasó eso. Muchas startups le pasaba exactamente lo mismo. Steve Blank lo dice en su libro, que llegan con el último dólar, ¿cierto? Después de haber quemado todo el dinero, de esto es un dicho común en con Valley, Burning cash, ¿cierto? Tome millones de dólares y pasarlos todos por una... Y quemarlos, y quemarlos, y quemarlos, hasta que llegas al lanzamiento final y al momento del final, plop, no hay nadie que te compre el producto. Y fíjense que muchas veces puede pasar porque el producto llegó demasiado temprano. Alguien podría decir que ese producto que tenía yo de mejor, mejorar la calidad de los colegios, llegó demasiado temprano porque el mercado no estaba, el mercado no estaba alineado todavía con lo que tenía que pasar. ¿Verdad? Entonces, en algunos casos tú puedes obtener un refinanciamiento, caso muy raro, y puedes tener otro cañonazo y después achuntarles. Pero por lo regular, en este mundo, no es así. ¿Dónde funciona este modelo? Esto es bien importante decir que este modelo que nosotros estamos acostumbrados a aplicar y que lo hemos vivido toda la vida, es cuando el problema es conocido y la solución es conocida. ¿OK? Ahí puedo aplicar una receta. Y ahí tiene sentido aplicar, por ejemplo, una herramienta de planificación tradicional, como una carta Gantt. Y donde uno dice, el medida de progreso es el avance en la siguiente etapa. Entonces, llevo un 80% de avance. ¿Cuántos de ustedes están emprendiendo en este instante? ¿Tiene sentido que les pregunte cuánto porcentaje de avance llevan del proyecto? No tenemos idea, ¿cierto? No, porque el problema... Bueno, acá vamos a ver. La solución es desconocida y el problema también. Entonces, lo que podemos decir es, sí, ¿cuántos clientes tengo convertido? Eso lo vamos a ver después. Ya, hablamos de Startup, hablemos de la otra parte del Lean Startup, Lean. Y para Lean, fíjense, ¿a quién puse ahí como, como mascota? ¿Quién es la más? Que, esta es la parte más extraña que a ustedes les va a parecer del modelo. Lean en, en, en inglés quiere decir magro, sin grasa. ¿Ya? Y uno podría decir, bueno, a mí se me parece mucho más al conejo que a la tortuga. ¿Pero por qué será que la tortuga es la mascota de Lean? ¿Qué, ventaja, ¿Qué logró ella que no logró el Conejo? La constancia. la constancia, exactamente. Fíjense que paso a paso, ¿cierto?, logró ganar la carrera. En cambio, este personaje de acá se quedó dormido. Entonces, algo bien importante que viene de la cultura Lean, es justamente el hecho de tener disciplina, del probar y el probar consistentemente para lograr los temas. Y eso es la parte que yo he hecho bastante de menos en cómo se ha difundido Lean Startup en Chile. Lean Startup en Chile se ha difundido mucho a través de hackatones, de fin de semana, ¿cierto? De hacer un business model canvas, que es una excelente herramienta, pero no es la única. Y se ha enseñado un poco de que el 1% de inspiración, ¿cierto? No reemplaza en absoluto el 99% de transpiración. Yo vi un, tuve la suerte de estar hace dos semanas en Colombia y me llamó la atención mucho un gran cartel que había. O sea, el único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Y creo que eso se olvida. ¿ya? Y de hecho, todos ustedes, los que están emprendiendo, ¿cierto? Ustedes sabrán lo duro que es emprender, lo duro que es innovar, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, si no estoy dispuesto a ser disciplinado, ¿cierto? Y no estoy dispuesto a ser constante, no están en el lugar correcto. ¿Cuál es la, el fundamento que se aplica detrás de la parte del Lean, del Lean Startup? Lo primero, reconocer que, lo mismo que dijo Sócrates, solo sé que nada sé. En el sentido de que la humildad profunda. Estábamos hablando recién con Claudia acá de Incubus, ¿eh? con la cual hemos trabajado en el tema de apoyar a emprendedores. Lo difícil que es para trabajar con algunos emprendedores que creen que ya ganaron todo, siendo que no han ganado mucho. Porque si yo no logro vaciar mi taza, que es el sentido de vaciar mi mente de toda esa sensación de éxito, eh, no voy a lograr ver las necesidades que mi cliente tiene. Y no voy a lograr encajar con las necesidades que él tiene y por lo tanto no, él no me va a comprar. O ella no me va a comprar. Y eso es lo que va a pasar, que mi negocio va a fracasar. Entonces, de repente estamos tan enamorados de lo que yo se me, hice, lo que a mí se me ocurrió, de que no estamos cerrados a aprender. Entonces... Lo primero es reconocer lo que dice acá este señor Sócrates, ¿cierto? Solo sé que nada sé. Y a partir de eso comenzar a construir. Y la estrategia fundamental es la misma que nosotros teníamos cuando éramos bebés. Pasito a pasito. Y acá es algo bien relevante. Dice, oye, pero a ver, si, Agustín, si tú no estás diciendo que hay que ir paso a paso, eso no me suena a innovación radical, que es lo que a mí me gusta. Y dije, ojo. Una cosa... Es que tú tengas una gran meta adelante, pero otra cosa es que la mejor forma de llegar allá sea en pequeño. En inglés lo dicen, ¿cierto? Think big, start small. Pensar en grande y comenzar en pequeño. O sea, tu meta puede ser súper disruptiva. Puedes estar apuntando efectivamente a un producto que no existe en el mercado. Pero la forma de llegar a él es a través de experimentos. Y te vas a equivocar, igual que le va a pasar a este bebé que se tropieza. Pero si damos pasos suficientemente pequeños, el aprendizaje va a ser mucho más cierto que la falla que logramos tener. Les voy a mostrar rápidamente, porque esto podría ser muy largo, cierto lo que es la historia de Lean. Lean en realidad es una familia de metodologías, es una familia de técnicas que parte hace bastante tiempo atrás, hace unos 70 años atrás con este caballero que se llama W. Edward Deming. W. Edward Deming es reconocido en el mundo de la gestión como el padre de la calidad total. Pero lo que más ha, eh, ha recibido el mundo Lean ha sido lo que fueron sus 14 principios del conocimiento profundo, el profundo knowledge, que mostraba cómo tienes una organización que siempre está aprendiendo. Como nadie es profeta en su tierra, él no fue tan exitoso en Estados Unidos como lo fue en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, él fue a Japón y ayudó ¿cierto? a formar lo que fue la nueva generación de emprendedores japoneses que logró reventar a Japón después de la destrucción de la Segunda Guerra. Y dentro de eso hay unas personas que, que se reconocen como seguidores de esta forma de pensar, que es el señor Taiichi Ono, que inventó el Toyota Production System, el sistema de producción de Toyota. Y sucede que años después, en los años 80, esto se le vuelve a poner... Se le vuelve a occidentalizar y se le llamó Lean. Alguien le llama también a este modelo el Toyota Way, la forma de trabajar de Toyota. ¿Ya? O le llaman Respect for People Thinking, le llaman el pensamiento basado en el respeto a las personas, que es bastante interesante esa acepción. Por otro lado... El año 1986, acá tenemos a dos, a dos académicos japoneses, que son los padres de lo que es la gestión del conocimiento japonesa, eh, Takeuchi y Nonaka. Ellos crearon, eh, o sea, perdón, crearon un paper, una, una investigación, llamada The New New Product of the Open Game. La traducción correcta de eso sería el nuevo juego de desarrollar nuevos productos. O sea, dicho de otra forma, cómo es la nueva forma de hacer innovaciones exitosas. Y ellos encontraron que la mejor forma de hacerlo era evitar este modelo lineal que les conté yo, esto, diseño, análisis, bla, bla, bla, bla, sino que encontraron que todas las disciplinas necesarias en un solo espacio. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un electrodoméstico para hacer pan, en el modelo tradicional tener al panadero lejos de lo mismo, lo entrevisté una vez y se acabó. En este modelo dicen, no tenemos que tenerlo como parte del equipo, un experto en hacer pan. Y ojalá un experto en los solteros a los cuales está destinado este tema, porque como no saben cocinar quieren, y quieren aprender, por último, que sepan cómo son los hábitos de ellos, o de la dueña de casa que va a ser. Además de diseñadores, diseñadores industriales, ingenieros de software que se van a encargar de la parte del firmware, o sea, formando un equipo realmente multidisciplinario. Y eso se le llamó como metáfora, la metáfora del rugby, que fue recogida en una metodología que se llama Scrum, en paralelo a esto, el año 95, nace lo que se llama el movimiento de los patrones de diseño. Los patrones de diseño es una forma de capturar conocimiento que partió en el mundo de la arquitectura y después fue recogida en el mundo del software y que junto a estos dos elementos de acá dan origen a la primera metodología ágil famosa que se llamó Stream Programming. Algunos personas que Stream Programming es como desarrollar, en Benje, ¿no? en es como extremo. Bueno, no era eso. El stream Programming era tomar las buenas prácticas de desarrollo y llevarlas al extremo. Eh, esto da origen en año 2001 en lo que se llama el movimiento ágil que nace en el mundo del software. Pero después sucede algo interesante. Nosotros el año pasado trajimos a Chile a este matrimonio, Mary and a los que son del mundo del software les recomiendo leer esto. En realidad, no solamente del mundo del software, es un libro buenísimo, donde eh, se mostraba que todo este tema de la agilidad, que principalmente estaba en ese tiempo codificado como recetas prácticas de desarrollo, por ejemplo, ponga dos personas en el mismo computador a programar. Parecerá raro, pero funciona muy bien. Eso venía en Stream Programming y un montón de otras prácticas más. Pero y Popping descubrieron que las raíces de este modelo estaban basadas en la filosofía Lean. Y eso es un libro que es eterno. Ustedes lo van a leer ahora, pasado 11 años después, y se van a dar cuenta que todavía abre las mentes en este tiempo. Y fue, eran ellos los que lograron hacer este enlace en estos dos mundos, Lean y ágil, y demostrar que en realidad la agilidad está basada en el modelo Lean. Después vino Kanban. Kanban, un modelo de gestión, ¿cierto?, de gestión de flujo, no solamente de proyectos, ¿ya?, que el señor David Anderson también tradujo al mundo de la industria del conocimiento. Eh, David Anderson también estuvo en Chile en el año 2011, también estuvo haciendo charlas con nosotros. Y después viene ya entrando este modelo del año 2005, los cuatro pasos para la epifanía, este libro del señor Steve Gary Blank, ¿cierto?, que mostraba este, este modelo de cuatro pasos, ya lo vamos a ver un poquito más detallado para lograr un emprendimiento. Ahora, su hipótesis fundamental cierto, parte de que es necesario, antes que nada, validar la demanda. O sea, desarrollar tus clientes. Eso se llama Customer Development, se llama la, la metodología que él inventó, el desarrollo de clientes. Pero él hacía desarrollo de clientes sobre su propia metodología. Entonces, estando en una de sus charlas en la universidad, él, él confesó al equipo, ¿cierto? A, a su grupo de alumnos, que estaba más o menos estancada esta metodología. Algo le faltaba. Y vino uno de sus alumnos que le dijo, profesor, creo que lo que a usted le falta es lo siguiente. Usted está trabajando a nivel del desarrollo de, de, de mercado, pero le falta alguien que vaya a la misma velocidad que usted necesita para desarrollar el producto. ¿Por qué no funciona lo suyo con el mundo ágil? Y ahí apareció Lean Startup. Esto es bien importante. ¿eh? Lean Startup sin tener una capacidad de implementación ágil, no existe. ¿Ya? De hecho, una de las frases más famosas que se me quedó justamente de, de Steve Blank es que sin agilidad por debajo no van a tener un producto realmente exitoso. Les va a costar mucho. ¿Por qué? Porque no vas a tener la capacidad de crear un producto que te permita valer Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de productos mínimos viables. Bueno, como podrán ver, todo esto es un mundo bastante rico. Así que por favor... Si yo logro que ustedes vean Lean Startup un poquito más allá de solamente lo que es la startup y ver más allá el mundo Lean y ver lo, ver lo, lo grande que es, se van a encontrar con un mundo muy rico de herramientas y de filosofía de gestión que les va a servir para sus productos. Dos cosas sobre Toyota Way. Lo primero, ¿por qué me va a interesar este modelo? Yo tuve el desafío... Durante los últimos años, de acompañar a mi señora, estaba siendo, ella es profesora, estaba haciendo su máster en gestión educacional. Y ella decía, quiero aplicar agilidad, quiero aplicar Lean en educación. Y yo no tenía cómo explicárselo, porque los ejemplos que tenía eran del mundo del software, o el ejemplo que tenían era de la construcción de autos. Hasta que encontré un artículo muy bueno, que planteaba esta metáfora. Decía, miren, en realidad, una fábrica en Toyota... Es más que una fábrica para construir autos, sino que se puede entender más como un cerebro colaborativo. Un cerebro colaborativo que está orientado a construir autos mejor, enseñar a las personas a construir autos mejor y mejorar todo el proceso anterior. Fíjense que esta definición, que es tan sencilla, ¿ya? uno puede llevarla, por ejemplo, al mundo del emprendimiento. Yo dije, podría decir, si mi organización, ¿cómo va a ser realmente Lean? Si es que innova mejor, enseñamos a todos los que llegan a innovar mejor, y mejoramos todo el proceso anterior. Eso es Lean. Eso se va a hacer una Lean Startup. Todo lo que estamos mostrando son herramientas para lograr esto. Algo importante también que tiene que ver con los valores. Dentro de la traducción o retraducción desde Japón a Estados Unidos de la metodología Lean, hay algo como que se perdió entre medio culturalmente. Fíjense que este es como Toyota resume su modelo. ¿Cómo lo resume? Dice que el objetivo es generar valor y calidad de forma sostenible para la empresa y la sociedad. Existe, en este momento, y llegó a Chile, un movimiento que se llama las empresas B. No sé si las conocen. Las empresas B que dicen que en realidad las utilidades no es lo primero. Lo primero es el impacto en la sociedad y las utilidades nos ayudan a lograr mejor impacto en la sociedad y en los trabajadores que tenemos. Toyota siempre ha tenido esa filosofía. Y esto contrasta interesantemente con, ejemplo, con el caso General Motors, que quebró diciendo que su único objetivo era maximizar las utilidades de sus accionistas. Yo los invito a leer un poco sobre ese mundo, ¿eh? porque al final demostró que todas las empresas que declaraban que querían maximizar la utilidad de los accionistas, lo único que hacían era maximizar los bonos de los CEOs. Les invito a, a estudiar ese tema. Hay un tema ahí bien interesante de cómo esa mirada egocéntrica generó grandes daños y perjuicios a la industria norteamericana y a la industria mundial. Los pilares de este modelo fueron la mejora continua y el respeto por las personas. Muchas de las personas, probablemente, ¿quién ha escuchado de Lean, antes, antes de hablar de Lean Startup? ¿Quién ha escuchado de Lean Thinking? Probablemente tú escuchaste lo que era que Lean era eliminar desperdicio. Mucha gente dice Lean igual de eliminar desperdicio. Y eso tiene que ver mucho con el tema del concepto de la mejora continua. Sin embargo, se dan cuenta que cuando uno habla de mejorar continuamente, que en japonés es Kaizen, ¿ya? Como que se queda corto este tema de eliminar desperdicio, ¿no? O sea, elimino todo lo que no aporta valor, perfecto. Pero como que hay más que eso, ¿no? También hay mejorar, es aprender, ¿cierto? Y el modelo norteamericano de Lean es muy basado en eliminar desperdicio, eliminar desperdicio, eliminar desperdicio, donde las personas también pueden ser desperdicio. ojo. Sin embargo, en este modelo de Toyota jamás se habría pensado eso. Las personas son el, el activo más importante. Lo digo siempre porque de repente me encuentro con algunos emprendedores que, en realidad, disculpen el término, eh, más que emprendedores son patrones de fondo 2.0. O sea, lo que quieren tener un conjunto de gente que les haga caso, porque ellos son los iluminados. Digo, ojo, si te quieres venir a este modelo, esto es lo que te está ofreciendo como, como, como base valórica. No solamente es una forma de ser millonario rápido, ahí tiene otros elementos más que hacen que realmente esto sea exitoso. como yo logro aunar a la gente en torno a un objetivo común. Y por último, los líderes como maestros. Este es el rol del líder. El líder, enseñar a la gente a tomar mejores decisiones. Esto típicamente nos pasa y nos cuesta mucho a los emprendedores. como yo delego esta guagua, este bebé que yo, ¿cierto? yo tuve, que fue esta idea, en otros. Pero hay que aprender a hacerlo, si no, nunca va a crecer. Y eso implica que tengo que dedicarme mucho a enseñar de mi idea, a motivar. cierto Supongo que todos ustedes que están emprendiendo, se, se habrán dado cuenta lo importante que es el hecho de mostrarles muy bien a la gente que llega a mi equipo de qué se trata lo que estoy haciendo. De empaparlos de lo que se está trabajando. De eso se trata. Voy a poner un caso que podría haber sido un caso de Lean Startup, ¿ya? pero no lo fue en su tiempo porque no existía el término, pero un caso que se presenta muy bien este concepto de fallar y fallar rápido. Este caballero que está acá se llama Paul McGreedy, ingeniero aeronáutico de la NASA. Paul McGreedy se enfrentó al siguiente desafío. Hay un premio que en dólares de ahora sería 1.300.000 dólares para el primer avión que fuera propulsado exclusivamente con energía Humana. O sea, una persona pedaleando, aleteando lo que fuese, que lograse, creo que tenía que recorrer por lo menos 100 o 200 metros. Y 10 años después, Paul Macri se dio cuenta que aún no había ganadores. ¿Y, yo, ¿y por qué? Y él dijo, ¿sabes? El problema acá no es tanto con, con el diseño del avión, sino es la forma en la cual se está llegando a ese diseño correcto el problema es que todos los competidores que yo he visto demoran todo un año en diseñar el avión, después viene el experimento, falla, y después tienen otro año más para aprender. Y él, que trabajaba en la NASA, se dio cuenta de lo siguiente. Tengo los materiales que me permiten reconfigurar un avión en un día. Entonces, él comenzó a prototipar, y prototipar, y arreglar, y hacer experimentar, experimentar, y experimentos que a los otros les demoraban un año, él demoraba un día en hacerlo. Y el resultado es que falló muchísimo más que todo el resto. Pero falló 300 veces más rápido. resultado, se ganó el premio. Y no solamente eso, sino que se ganó el segundo premio, que era más o menos parecido por cruzar el canal de la mancha con el avión. O sea, y esto es un concepto que desgraciadamente en castellano todavía no existe traducido. Se llama out learn Sería como sobreaprender. Sería como sobrepasar, es como ganar la otro porque aprendí mucho más rápido que él Y ese es el elemento más, que más relevante que existe en este momento en el mercado. Oye, es que el otro tiene una idea parecida a la mía. Y dije, bueno, ¿quién va a aprender más rápido? De eso se trata. Entonces, dos elementos de estas dos personas que yo nombré, ¿cierto? El Steve Blank, ¿cierto? Eric Ries. Steve Blank dice, chequea tus hipótesis. Sale fuera de tu, de tu oficina. Hay una... Palabra, eh, o sea, una frase muy eh, relevante. El peor lugar para entender la realidad es detrás de tu escritorio. Eso se lo dicen a todos los gerentes y a todos los emprendedores. Si ustedes quieren decir, oh, es que yo me imagino, nada, imagina, anda a conversar, anda a ver con tus propios ojos. En, en, en Lean eso se llama Gemba, que es ir y ver, estar ahí. Y es súper importante. De hecho, típico problema que uno se encuentra con emprendedores es, oye, ¿y cu cuántos clientes he hablado? Eh, no sé, mandó una encuestita, una encuesta no sirve, bueno ya lo mostraron, yo estuve, gasté ocho meses en una encuesta que me dio datos falsos porque en realidad una cosa es la que la gente responde en la encuesta y otra cosa es la gente como actúa al momento de comprar. Y Eric Gris, ah, quiero saltar esta frase importante también, los buenos ingenieros, acá no sé, puede haber varios colegas que son ingenieros aquí, ¿cierto? Son los que realmente entienden a sus clientes ¿eh? Como que siempre se pensó que la parte técnica no tenía que preocuparse de cuál era el impacto de los clientes. Eso es falso. Yo creo que algo, algo que ha hecho esta metodología es demostrarles a muchos colegas, y a mí también me lo demostró, de que era parte de nuestra responsabilidad preocuparnos del impacto que nuestros productos generan en el mercado. No es que habrá un ingeniero comercial que se de eso. No, te toca a ti. Y es algo importante, hablando de respeto a las personas. Esto es una charla, una primera charla que hizo el Chris sobre Line Startup. Y preguntaba, de deja de gastar el tiempo, deja de desperdiciar el tiempo. ¿Por qué? Porque pasaba en algunos emprendimientos que uno podía estar seis meses haciendo un producto que al final después se botaba a la basura porque el mercado no lo quiere. Y contaba el caso que a él le tocó. Y dijo, el dolor de estar trabajando seis meses en algo es botarlo totalmente a la basura. ¿Por qué? Dijo, oye, ¿y esto que demoramos seis meses en aprenderlo? ¿por qué no lo demoramos 15 días o una semana? ¿No había una forma de hacerlo más rápido y que y no fuese tanto el dolor? Esto es bien importante, se los digo. Que mientras más tiempo tú pases con tu creación, más te enamoras de ella. Y esto es terrible, especialmente para los que somos más técnicos, ¿cierto? Porque nos tendemos a enamorar de nuestra creación y no vemos ¿cierto? las fallas que tiene. Pues dicen por ahí, ninguna, ¿cierto? pregúntale a una mamá si su guagua es fea. Jamás. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cierto? Esta idea de emprendimiento que hagamos ¿cierto? siempre nos va a parecer la más linda, la más maravillosa, etcétera. Y eso es un problema muy grande con nuestra ceguera que podemos adquirir para lo que diseñar nuestros productos mínimos viables. Entonces, tenemos que enfocarnos en validar y eso va a llegar al mercado. Cuestionar las hipótesis cierto y validarlas en la realidad. Entonces, esta es una ecuación que planteaba Eric Ries, cierto dice, si una startup es un experimento, entonces Lean Startup va a ser más experimentos por dólar. Volvemos al concepto, out OutLearn sobre aprender en el modelo ágil tradicional nosotros tenemos que a diferencia del cañón vamos a tener como un misil tele dirigido entonces si va cambiando nuestro objetivo de negocio podemos ir cambiando a través de estos pasitos pequeños el concepto de fail fast fail fast cierto, fallamos rápido pero aprendemos rápido es bien importante no es que uno falle porque se enamore del, del fracasar sino que falla porque quiere aprender ¿Okay? Lo importante es aprender, ese es el concepto, no fallando, en experimentos como tú quieras, pero lo importante es aprender y aprender lo más rápido posible sobre la realidad. En el modelo ágil tradicional tú tienes un problema conocido y una solución desconocida y por lo regular hay una persona que representa ¿cierto? lo que hay que resolver, que le llaman el Product Owner o el cliente in situ. Bueno, en el modelo de Lean Startup es un poquito más complejo que eso porque en realidad lo que estamos haciendo se parece más a un submarino que está aplicando un sonar. Y ese sonar se llama el producto mínimo viable, el que va a mandar una señal para tratar de ver si existe demanda o no sobre el producto. Y en este caso, claro, ahí encontró, ¿cierto? Encontró el producto y ya está diciendo de vuelta, mira, si sí, encontramos algo. Y acá viene el tema interesante. Tú puedes, con esta metodología, abordar problemas desconocidos con solución desconocida. O sea, arriba estamos viendo lo que se llama el desarrollo de clientes, que es este modelo, lo vamos a ver en el slide siguiente, un poco más detallado, de cuatro etapas, esos son los cuatro pasos para la epifanía, que tiene que estar alineado con un equipo que vaya implementando los productos mínimos viables a la velocidad que, lo que el equipo de arriba lo necesita. Steve Blank plantea la necesidad de dos equipos. Acá en Chile yo nunca he visto que haya dos equipos separados porque regularmente las tasas son mucho más chicas que en Estados Unidos. ¿OK? Eh, habría que ver. No, no, no he tenido la experiencia de ver estos modelo separado funcionando. Entonces, principalmente, dice que estas cuatro etapas, en realidad, en, en realidad podemos dividirla en dos. Hay una primera etapa que es de búsqueda. Lo primero que voy a hacer es tratar de descubrir cuáles son mis clientes, ¿cierto? y después validar si realmente esos clientes existen o no. O sea, que vamos a lograr algún tipo de atracción sobre nuestro producto. Si no llegase a validar, puede suceder lo que se llama un pivotear. Pivotear es un concepto que se utiliza mucho, pero regularmente se, existe poca carne detrás de él. Pivotear quiere decir que yo cambio mi oferta de valor, pero para la misma base de usuarios. O sea, yo conocí esa base de usuarios y dije, ¿sabes qué más? Quizá por aquí no es, pero por acá es. Voy a dar un ejemplo clásico a esta altura. Flickr, cierto sitio para compartir fotos, partió siendo un juego en línea. Pero ellos se dieron cuenta de que no tenían tanta atracción como juego en línea, pero sí la adquirieron mucho más como el sitio para compartir fotos. Y llegó a ser un sitio muy exitoso. Y algo súper importante, ¿en qué momento yo debiera comenzar a escalar? Solo cuando tengo validado a mis clientes. Y en estos momentos es donde yo necesito financiamiento. Antiguamente todos tenían que empezar que necesitaban financiamiento acá. Y lo que pasaba por lo regular es que las empresas se gastaban la plata en toda esta parte y cuando llegaban a validar ya no quedaba ni un dólar. Que fue lo que me pasó a mí. Vamos a ver ahora un caso, ¿cierto? De cómo se aplica esta misma metodología al interior de una empresa muy innovadora que se llama Spotify. Esto es un video de un coach ágil sueco llamado Henrik Niver. All right, let's talk about product development. Our product development approach is based on lean startup principles and is summarized by the mantra, think it, build it, ship it, tweak it. The biggest risk is always building the wrong thing. So before deciding to build a new product or major feature, we try to inform ourselves with research. Do people actually want this? Does it solve a real problem for them? Then we define a narrative kind of like a press release or an elevator pitch showing off the benefits. For example, radio you can save or follow your favorite artist. We also define hypotheses. How will this feature impact user behavior and our core metrics? Will they share more music? Will they log in more often? And we build various prototypes and have people try them out to get a sense of what the feature might feel like and how people react. Once we feel confident this thing is worth building, we go ahead and build an MVP, minimum viable product. Just enough to fulfill the narrative, but far from feature complete. You might call it the minimum lovable product. The next stage of learning happens once we put something into production. So we want to get there as quickly as possible. We release the MVP to just a few percent of all users and use techniques like A-B testing to measure the impact and test our hypotheses. The squad monitors the data and continues tweaking and redeploying until they see the desired impact. Then they gradually roll out to the rest of the world while taking the time needed to sort out practical stuff like operational issues and scaling. By the time the product or feature is fully rolled out, we already know it's a success, because if it isn't, we don't roll it out. Impact is always more important than velocity, so a feature isn't really considered done until it has achieved the desired impact. Note that, like most things in this video, this is how we try to work, but our actual track record, of course, varies. Okay. Ahora vamos a ver algo un poquito más práctico, que dice cómo podemos nosotros planificar lo que MVP. Esto, esto lo, lo saqué con chiste porque me pasó con la antigua generación de, de mentoreados de startups, ¿cierto? Siempre la pregunta es, uff, uh, lo que se me olvidó acá es, uh, justo es validar los clientes. Bueno, la idea es innovar un MVP a la vez. ¿Qué es un MVP? Un, cuando hablamos de un producto mínimo, Estamos hablando de malos productos. Nadie los desea usar, ¿cierto? Un producto que probablemente no llegue a ser algo que el cliente, como aparecía en el video, ame, ¿cierto? Que sea amable. Viable suele ser un producto que está construido con empresas con mayor información. Por ejemplo, una empresa que tiene mucho capital se permite hacer varios experimentos en paralelo. Por lo regular, las startups tienen que serializar sus experimentos porque no tienen capital para hacerlo ancho de banda, para hacerlo, ni capital ni manos para hacerlo eh, al mismo tiempo. Entonces, lo que se trata de hacer es que sea mínimo y viable. Que sea lo mínimo que me permita generar algún tipo de impacto en el mercado. ¿Ok? Y para esto, una de las muy buenas herramientas que he conocido y no muy conocida es lo que se llama el Toyota Cata for Innovation. El Toyota Cata for Innovation está inspirado también en la forma en que Toyota hace su planificación estratégica. ¿Cómo funciona eso? Funciona primero definiendo el verdadero norte, entonces, a dónde queremos llegar esta innovación, sería como la parte de arriba de la escalera donde estaba subiendo la bebé, ¿cierto? ¿Ya? Después hacerse conscientes de dónde estamos ahora y a partir de eso establecer un hito intermedio. Este verdadero norte puede ser inalcanzable, ¿eh? puede ser un producto que está en el infinito, puede ser una, la, la, la cruz del sur, está ahí arriba y no se puede llegar nunca a ella. De ahí definir una condición objetivo que sí es alcanzable en el corto plazo y ahí iterar hasta llegar a ella. Ahora, lo relevante es lo que está puesto acá arriba. El objetivo no es diseñar un producto ni un servicio. El objetivo es tender tan, tan, tan bien, ¿cierto? ¿Cuál es la labor que tiene que hacer un cliente o un usuario al buscar su objetivo? Que yo me dé cuenta de los problemas que tiene él y yo pueda, a través de un servicio o un producto, mejorar su experiencia. Lo que estamos diciendo acá es que la verdadera innovación es porque estoy mejorando la experiencia de los clientes. Esta mirada me encantó porque esta mirada evita mirarse el ombligo, que es lo clásicamente que nos pasa a los emprendedores, que siempre estamos mirando lo que nosotros queremos ofrecer. Muchas veces me pasaba, trabajando con emprendedores, decirles, mira, ¿cuál sería la experiencia ideal para tu cliente? Y dije, ah, pero es que eso yo no lo quiero entregar en mi producto. Y dije, pero aquí no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando qué es lo que tu cliente desearía idealmente, aunque no se pueda llegar a eso. Y costaba sacarlos de ahí. Entonces, ¿por qué es tan relevante esto? Bueno, este modelo, pues en Toyota Kata, en realidad es un modelo de planificación que está en que está un libro muy bueno de Mike Rother y fue adaptado por este australiano Jason Jeep a este modelo que se llama el Toyota Kata for Innovation. Y lo que plantea es que existen dos modelos de gestión. Un modelo de gestión es el que nosotros dialogamos entre nosotros y nos preguntamos qué estamos aprendiendo y está lleno de opiniones e ideas pero que no logra llegar a ningún lado. En cambio, es muy distinto cuando nosotros definimos una meta en común. Y nosotros decimos, y esta meta realmente la compartimos entre todos. Y vamos a trabajar hacia ella, porque eso objetiviza la conversación. Para algo tan complejo como lo que es un, un, un emprendimiento o una, o una startup, ¿cierto? el no tener esto, por lo regular, hace que los equipos pierdan mucho tiempo en discusiones que no llevan a ningún lado. Porque están acá, están dando vueltas. Definamos un ido de corto plazo. ¿Cuál sería la, la receta? El verdadero norte. Pregunta uno, ¿cuál es el resultado ideal desde la perspectiva del cliente? Voy a dar un ejemplo que pone Jason Jeep en su presentación. Aparece dentro de los recursos al final de la presentación. Dice, suponte tú que tú quieres innovar en la experiencia de un retail, donde tenemos que las personas, por lo regular, cuando llegan a, por ejemplo, el fin de semana a buscar algo de comida, al final siempre terminan llevando un pollo frito. ¿Y por qué? Porque en realidad hay gente que le gustaría cocinar más, pero tener que recorrer todo el supermercado para tener que buscar todos los ingredientes es, un, es algo doloroso. Entonces, ¿qué tal si nosotros lográramos ir a lo ideal? Pensemos en lo ideal. Lo primero ideal sería, la experiencia ideal sería tener todos, ¿cierto? Lo necesario. Por ejemplo, para hacer una paella, que es un plato complejo, ¿cierto? Todo tenerlo en un solo paquete. Paella, ¿cierto? El kit, paella kit. Sería lo ideal. Ahora, sabemos que por la forma en que están organizados los retail eso es difícil, porque ten, por cada tipo de plato tendrían que tener su propio kit y eso sería muy ineficiente. Pizza. Pero dice, ¿qué tal? Bueno, hagamos algo intermedio. Pongamos un producto clave, por ejemplo, el arroz. Y alrededor del arroz pongamos algunos elementos que faciliten la búsqueda. O podría ser, por ejemplo, que nosotros generemos un paquete predefinido para paella, de carnes y, y marisco, etcétera, ¿cierto? Y por otro lado, además el arroz con los aderezos, el azafrán y lo que sea necesario. Eso sería un experimento. Entonces, vamos de arriba. ¿Cuál es el resultado ideal de la partida del cliente? Tener todo a la mano de una sola vez. Además que los productos sean de buena calidad. Entender la labor del cliente tan claramente es otro objetivo que la innovación sea obvia. Él lo que quiere es lograr llevarse el mejor producto y lo más entretenido posible, lo más rico de una sola vez. La situación actual es bien pobre tengo que recorrer todo el supermercado tratando de ver hasta que me aburro. Entonces, la, pr la próxima condición objetivo puede ser el siguiente experimento, es poner, ¿cierto? Una, eh, poner un stand donde esté, por ejemplo, algún cliente clave con algunos de los elementos que les permitirían crear un, un producto un poco más rico y salir del típico pollo asado con papas fritas del fin de semana. ¿Cierto? Y ir dando pasos, iterar y experimentar hasta llegar a ese, a ese objetivo. Después, tú puedes ponerte otro objetivo más. Ok, no fue bien con el arroz, Intentemos ahora con, los, no sé, con, los, con las pastas. Y así ir viendo cómo podemos reconfigurar paso a paso e ir innovando cada paso a paso. Voy a poner un caso de planificación para que vean que este, este sistema de planificación existe hace mucho tiempo y fue el caso del proyecto Polaris. Eh, hoy día pasó algo importante a nivel de innovación de ciencias. ¿no? Hoy día fue el, el momento que la primera nave humana ¿cierto? Eh, ha llegado a aterrizar en un cometa. Okay. Pensamos que en ese tiempo mucha de la innovación que existía tenía que ver con otro elemento, que era la motivación de la guerra fría, ¿cierto? disuadir al otro. Los norteamericanos querían en ese tiempo lograr la capacidad de lanzar misiles nucleares desde cualquier parte del mundo y para eso querían poder lanzar misiles nucleares desde submarinos. Eso se fue el proyecto Polaris, proyecto que originalmente fue planteado para nueve años de desarrollo, pero que al poco tiempo tuvo que cambiar su forma de ser planificado. ¿Cómo fue? Lo voy a mostrar en este diagrama que ustedes ven acá. A principio del año 57, la realidad final del 56, se lanza el proyecto Polaris y dos meses después se lanza la fecha final, diciendo que esto va a demorar alrededor de... Entonces, año 65 por acá, ¿cierto? Se va a lograr alrededor de 8 o 9 años en salir. Sin embargo, 10 meses después, la Unión Soviética lanza el Sputnik... Y fíjense que el Sputnik significa que los rusos ya tenían la capacidad de lanzar un misil atómico, ¿cierto? O la protocapacidad a todo el mundo. Entonces los norteamericanos, dos semanas después, dicen, oh, tenemos que cambiar el plan. Y esto claramente marcó que se fueron todos al Pentágono y estuvieron metidos ahí dos semanas hasta que salieron todos ahí con, ¿cierto? cansados para lograr encontrar el tema. Y salió este plan que ustedes ven acá. a uno, tomemos el submarino más sencillo que tenemos y chantémosle un misil atómico dentro. Literalmente. Ahora, piensen ustedes los marinos que entraran a ese, ese submarino. Iban todos con la extrema o sea, Eran todos kamikazas. Ahora, en paralelo, iban haciendo el A-2, que era un submarino más avanzado, probablemente más seguro. Y el A-3 era recoger lo mejor de ambos mundos. Entonces, ahí vemos que, el, que el, se la, después del año 60, 60, cierto el A-1 entra en test, Quiere decir que ya logramos sacar a esto en patrullaje después de haber lanzado un primer misil. Después viene, entre patrullaje y al poco tiempo está en patrullaje, quiere decir que está en producción. Sería en lenguaje de computín, ¿cierto? Entra la 2 en test. El A2 demora más tiempo porque son tecnologías más nuevas. Y entre la 2 en circulación, que es más seguro. Normal, porque el A1 era, era un riesgo. Y el A3 entra en producción, tiene más tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque son tecnologías también más nuevas. Pero fíjense que lo interesante es que nosotros... Mucho antes de haber tenido el deadline, que era el año 65 o 66, que está puesto acá, ¿cierto? Nosotros ya teníamos tres productos en el mercado, de alguna forma. Y además ya tenemos ya una versión que era la 3.0. O sea, hipermadura. Entonces, esta mirada de paso a paso tiene una forma de ser trabajada. ¿Qué herramienta les quiero mostrar como parte final de la presentación? Esto que le llamé yo el Lean Roadmap. Esto está inspirado en una herramienta que se llama Story Map, que se utiliza dentro de desarrollo de software ágil. Y que, en cierto modo, lo que plantea son dos dimensiones de un producto. Acá se los voy a mostrar. Arriba están los temas que yo quiero abordar. Y acá están los distintos entregables o productos mínimos viables que yo quiero desarrollar, que están definidos según un objetivo. Por ejemplo, pensemos lo que es la característica del lanzamiento de misiles atómicos. Entonces, para el primer objetivo, que es lanzar misiles atómicos desde cualquier lugar, lo, que, lo mínimo que yo hago es submarino normal con las mínimas modificaciones. O sea, lo que pongo acá es cómo yo voy a lograr lanzar misil atómico lo antes posible. Ese es mi objetivo de negocio. Esto es todo el entregable. Fíjense que no me preocupé la seguridad ni la eficiencia. Así fue, de hecho. Submarino 2, supongamos, acá hay una parte ya más hipotética, queremos un submarino más seguro para la tripulación. Y ahí sí que pongo protección adicional contra accidentes. Y el 3, ya, mayor capacidad de lanzamiento, ¿cierto? Y mayor autonomía. Fíjense que esto, lo interesante que plantea es cómo yo puedo diferir decisiones hacia el futuro. Porque hay ciertas cosas que no necesito probar ahora. ¿OK? Entonces, esto es una forma mental de ordenar la cabeza que permite decir, estas son mis metas y mi experiencia es que definiendo dos o tres entregables ya es suficiente. De repente con dos ya estés listo cuando estás partiendo. ¿Ya? Porque después cuando llegues, al, al, al, llegues al, al, al primero, sería la uno, en este caso, probablemente va a cambiar tu plan. Hay muchas herramientas. ¿Cierto? El Business Model Canvas, el Validation Board, ¿cierto? El Value Proposition Canvas, acaba de salir el libro de Alex Osterwalder, El Link Canvas, que es una, es una eh, adaptación del Canvas original hacia las startups, ¿cierto? Eh, pero algo súper importante. Eh, a ver, otro, otra herramienta muy importante, el Kanban. Ojo, no confundir con Canvas. La gente dice, oye, qué rico! Esto es un Kanban y tiene papelito, se parece. Bueno, Kanban es un flujo de trabajo que te permite ordenar muy bien que la gente no esté haciendo. ¿cierto? Algo que se desenfoque del objetivo común. Así que les recomiendo verlo. Esto es una herramienta realmente útil. Bastante sencillo de partir, pero como toda herramienta útil, muy importante de dominar. Pero lo importante que quería decirles es que al final la práctica es al maestro. O sea, la buena noticia es que hay un camino hacia adelante. La mala noticia es que esto no se gana, ¿cierto? Eh, yendo un fin de semana a una hackathon. Esto es practicar, practicar, practicar, practicar, aprender, aprender, aprender, aprender, aprender. Por lo tanto, esto es más similar a una arte marcial. ¿Y qué significa pivotear? Ya los últimos segundos que me quedan es algo importante. Yo puedo intentar una propuesta de valor alternativa, pero para la misma base de cliente. ¿Y cuándo te recomiendan dejar de pivotear? Encontrar un modelo repetible que te logre escalar, ¿cierto? Y quizás solo entonces ustedes se casan con una inversión mayor. Acá tienen los recursos de, que van a estar disponibles, donde me basé para la presentación y muchas gracias. Le agradecemos mucho a Agustín Villena por su tiempo y disposición a dictar este curso. Recuerden que todo el material se encontrará en el sitio de Comunidad Empresas, ce.entel.cl y lo anunciaremos vía nuestra cuenta Twitter, arroba entel-empresas. Para nuestra audiencia que ha visto este curso en línea, nos despedimos y agradecemos su participación. Los invitamos a que nos sigan tanto en Twitter como en Facebook para tener novedades sobre nuestros futuros cursos y actividades. Gracias.